La novela llamada Cristiano Ronaldo ha llegado a su fin. Luego de la polémica entrevista con el periodista Piers Morgan, donde entre otras cosas habló del mal momento que atraviesa el equipo y de su mala relación con el actual director técnico de los Red Devils, lo que llevó al club a dar a conocer la rescisión de su contrato que lo vinculaba con el club. Mucho se ha hablado de Cristiano Ronaldo y de sus posibles fichajes donde sonaban con fuerza varios clubes de la Premier League. Noticias que se fueron desvaneciendo a lo largo de los días. También se llegó a especular un posible fichaje del Barcelona, pero finalmente resultó ser humo. También un rumor sobre su posible regreso al Real Madrid llegó a sonar con fuerza. Pero no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Así es amigos, Cristiano Ronaldo empacará sus maletas luego de finalizar el Mundial. Noticia que dejará triste a más de uno y es que Cristiano Ronaldo deja el fútbol europeo. Así es señoras y señores, Cristiano Ronaldo llega al fútbol saudí. Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nasir a partir del 1 de enero del 2023. Esto es lo que publica el diario Marca. Al parecer pesaron más los millones de euros que seguir en la élite del fútbol mundial. Pues según, cita el medio, el factor económico fue lo que llevó a CR7 a dejar las máximas competiciones europeas. Y no es para menos, pues Cristiano Ronaldo pasará a ser la imagen saudí de cara al exterior en dicho país que buscaría tener mayor protagonismo en el mundo del deporte. Así pues culmina el paso de Cristiano Ronaldo por algunos de los mejores clubes de Europa. Además de la cuantosa ficha, algo menos de 100 millones de euros está rodeado de incentivos económicos vía publicidad que situarían al portugués como el deportista mejor pagado del mundo. La cifra total del vínculo de CR7 con el Al-Nasir se acercará a los 200 millones de euros por temporada. Actualmente los futbolistas mejor pagados son Messi y Neymar del PSG, pero, pero sus 75 y 70 millones que cobran por temporada respectivamente quedan muy lejos de lo que percibirá Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Y es así como finalizamos un video más de este su canal, Diario Deportivo. No olvides dejar un pulgar arriba, suscríbete al canal para estar al tanto de próximos videos que subamos a la plataforma. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos.